Hola y bienvenidos a una nueva entrega de tutoriales de tu página con Pupi Soluciones Integrales. Hoy tengo en la mesa de trabajo este cargador: es un cargador de un portátil HP. Eh, vamos a comprobar el funcionamiento de él y a ver si es posible repararlo eh, lo vamos a conectar y lo que vamos a hacer es que con el multímetro con nuestro multitester configurado en voltaje de corriente directa eh, en este caso lo tengo en la escala de 20 voltios corriente directa vamos a verificar el voltaje aquí en esta punta eh, vino porque el cliente me dice que cuando trataba de encender el computador solamente parpadeaba una luz y eso era todo lo que sucedía entonces digamos que eh, lo primero que voy a hacer es comprobar esto a ver si aquí está el voltaje necesario para que el computador funcione voy a tomar como les decía el multitester en la escala de voltaje corriente directa punta negra aquí y en la parte interna este eh, cable o esta punta tiene un recubrimiento interior y una punta o una aguja que deben ser medidos vamos a verificar aquí aquí en este caso tengo 19.62 voltios eso es correcto y en la punta del medio Debe tener, debo tener un voltaje un poco inferior en este caso son 18.64 voltios el problema está precisamente cuando movemos el cable que al mover el cable voy a tratar de, de sostenerlo aquí y a mover el cable al tiempo Al mover el cable este pierde allí pierde el voltaje baja el voltaje quiere decir entonces que el posible problema en este cargador es un cable averiado ahí ahí miremos que está bajando a 16 a 15 a 14 ahí perdió Perdió conexión, estoy moviendo el cable de este lado. ¿Sí? Entonces, el trabajo que vamos a realizar es eh, cambiar este cable. Este cable está roto y por tal motivo, entonces, no tenemos el voltaje de salida adecuado en esta punta y el cargador, pues, el, perdón, el portátil, entonces no va a funcionar. Vamos a desconectar, vamos a iniciar con el procedimiento. voy a tomar un poco de alcohol isopropílico y voy a tratar de agregarlo por aquí cuando ustedes vayan a destapar un cargador tengan en cuenta que él no tiene tornillos no tiene eh, no tiene nada que, que que nos permita desarmar el cargador de forma fácil. Así que yo lo que voy a hacer es con un cuchillo de mesa voy a hacer unos golpes por este lado. Aquí así. Y voy a ir destapando este, este cargador. entonces vamos dando unos golpes digamos que certeros pero con mucho cuidado y mire aquí tengo listo el cargador la primera parte pues paso siguiente vamos a utilizar nuestro cautil para quitar esta soldadura que se encuentra aquí voy a pasar solamente a microscopio para mostrarlo bien allí voy a utilizar un poco de flux y vamos con el cautil en esta ocasión voy a utilizar una punta gruesa también de este lado tiene tiene otro punto de soldadura aplico un poco de flux Vamos a retirar esta primera, esta primera pantalla. Y aquí de este lado tenemos, voy a mostrar con el microscopio mejor eh, la terminación de los de los tres hilos del cable bueno, ahora vamos a proceder eh, con desoldar eh, estos cables recordemos tener en cuenta siempre la posición de los mismos ya ahí lo tengo identificado PID, voltaje negativo y voltaje más este es el cable dañado el que vamos a reemplazar voy a quitar estos puntos de soldadura vamos a aplicar un poco de flux sobre el área de soldar y con un extractor de soldadura vamos a tratar de retirar eh, los puntos de soldadura que se encuentran sujetando el cable con la placa base del cargador. Digamos que el procedimiento es sencillo, vamos por aquí. Voy a mostrar con el microscopio para que vean cómo va quedando. Ahora simplemente voy a calentar e ir retirando cable por cable. Paso siguiente, vamos a colocar el cable nuevo, un cable de reemplazo, este es el cable dañado, aquí está, y lo vamos a colocar, digamos que siguiendo lo que nosotros con anterioridad habíamos anotado, y el PID eh, que es el color azul el voltaje negativo que es el color negro y el voltaje positivo que es el color blanco en esa misma posición vamos a colocar cada uno de los cables ahí estoy colocando PID Dar vuelta para aplicar el punto de soldadura, sigo con be out. Menos, ese es el color negro Ahí está el cable Vamos ahora a, a soldar el cable negro Y por último vamos a colocar el cable blanco que es el voltaje positivo. Vamos a colocarlo aquí. Déjenme organizarlo acá, vamos a colocar el punto de soldadura, voy a repasar los tres puntos de soldadura. ya este trabajo estaría casi listo para completar el trabajo vamos vamos ahora a colocar primero este protector y luego vamos a colocar esta pantalla metálica y volvemos a soldar y por último un puntico de soldadura acá uh -huh. vamos a limpiar un poco y por último vamos a cerrar No quiero Para pegarlo y para cerrarlo completamente, yo utilizo una prensa, una pequeña prensa. Esta prensa. Y pues eh, bastaría entonces con eh, utilizar una pega instantánea. En este caso, yo utilizo este, Super Bonder. Para entonces sellar por completo el cargador. Ya ese sería el procedimiento eh, que realiza, realizamos aquí en CompuFi Soluciones Integrales. Muchas gracias por ver este video. Hasta un nuevo video.